¿Cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Woo. Bienvenidos. Bueno, ladies lovers, como ven, este es mi primer video. Así que espero les guste mucho. Y además vamos a estar jugando mi City, Sí. Bueno, este es mi outfit, por lo que están viendo. Y tengo tapabocas, la seguridad, la seguridad, mis mores La seguridad es lo primero, la salud es lo primero Aquí Tengo mi tapabocas kawaii Mi pelo pintadito, mi pelo rosita, tito a kawaii Y mi gorrito luego lobo, por supuesto Así que bueno, Lady Lovers Vamos a estar jugando mi sí, también Vamos a estar intentando mejorar mi casita linda Así que bueno, vamos a ello, ya vamos a de de 510, soy pobre. Admito, sí, estoy pobre, sí, sí. estoy pobre, pobre. Pero vamos a ver qué casa me puedo comprar. Yo he visto que la de roca es un poquito más grande que la un poquitico más grande que la de la original y la primera que te dan. Así que déjenme ver un minutico cuánto cuesta la de roca. O si no, me compro otra si me alcanza. Giro el celular Vamos a ver Ajá A ver el de Las casas Esta de trae Ay, 500 ¡Ah! Me La podría comprar Ven, la roca cuesta 100, sí, barata Esta es la que yo tengo ahorita, la esmal estate La trae Trailer state Cuesta 500, está para comprar mil. Yo siempre, siempre, siempre sueño con siempre comprarme esta, apenas comienzo mi psiquito. Pero... ¡No me el dinero! ¡Soy sí, pobre! ¡Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Ya basta de llorique, ya basta de pobreza, ya basta de bla, bla, bla. Vamos a ver. Me vengo por aquí, güey. Ahora sí. Vamos a ver. Carga, carga, carga. Dios mío, chenole vamos a estar jugando vamos a estar yendo a mi casita vamos a ir a ver es mal gracie vamos a ver a ver a ver me encanta carga carga carga dios mío carga carga carga, carga. un minuto le digo Bueno, sí, sí. Lady ya cargó Así que bueno, vamos a estar viendo Ya va a que se voltee del lado Así no puedo va. Mi house tour Ah, está, mi house Mi maticas ya crecieron Bien yeah, sí. Dineritos. si juega Mid mi city Recomiendo matas Matas dan 25 monedas Así que así es como estoy consiguiendo por mi casa Mi casa, como aquella que está allá La morada con negro No como esta que está aquí La Grandota de bonita, de bonita, de cuando? De bonita, de mala, de desde cuando? Ahorita la congelé, como que ¿Cómo esta casa, porque no se las puedo apuntar. Qué triste la vida. Bueno, vamos a entrar a mostrárselas. Sí, como les dije, una Smile Grace, es una chiquitita, chiquitita, chiquitita. Así que bueno, vamos a ver. Eh, eh, eh. Bueno, esta es mi house, como ven, se llama Antel Rosa. Eh, mucho rosa todo menos el piso el bañito como siempre con ese bicho verde asqueroso a quien le gusta el verde déjenme en los comentarios a ver, Pónganme en los comentarios cuál es su color favorito y estaré dando corazoncito a toda aquella que me diga una palabra vamos a cocinar que tengo hambre mucha hambre a ver, quiero pancakes Cocínate Gracias, amén. Vamos a caminar por aquí A me los voy a comer Me cuando me mis lindos pancakes? Con el tapabocas ¿sí? ¿Desde cuándo se abre con el tapabocas? No sé pero bueno Lady Lovers, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, dejen su hermoso like y suscríbanse para más contenido de Roblox. Y déjenme en los comentarios qué otros videojuegos quieren que juegue. Los quiero mucho mis Lady Lovers, hasta la próxima, chau.